Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios que en Cristo nos invita a la conversión, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Al ver Jesús que la multitud se apretujaba, comenzó a decir, esta es una generación malvada, pide un signo y no les será dado otro que el de Jonás. Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación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 la duda, el querer tentar a Dios exigiéndole pruebas como una condición necesaria para que creamos, se ve superada en este relato. Con dos experiencias del Antiguo Testamento, hay quienes les bastó la sabiduría de Salomón para creer. Hay quienes les bastó el signo de Jonás para poder creer. Y ciertamente que Cristo es el signo definitivo que Dios tenía que arreglar al mundo. Él es más que Salomón, Él es alguien más que Jonás. Es el principio y el fin, aquel que motiva y nos motiva a vivir de verdad el santo tiempo de la cuaresma. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo.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 que me separe de ti, que la bendición de aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo les confirme en la fe y les acompañe siempre.